Cada vez que te despiertas, existe una pequeña posibilidad de que te ocurra lo que se llama parálisis del sueño. La parálisis del sueño es cuando te despiertas, estás completamente paralizado y no puedes moverte en lo absoluto. Si no sabes lo que estás haciendo en esos momentos, puede llegar a ser una experiencia realmente aterradora. En el vídeo de hoy, repasaré seis cosas que nunca debes hacer cuando estás en una parálisis del sueño y no cometas estos errores si alguna vez te sucede. Antes de entrar en el vídeo, como siempre asegúrate de suscribirte al canal porque publico nuevos tutoriales que te enseñarán cómo controlar tus sueños todas las noches. Vayamos directamente al vídeo. Número 1. Controla el pánico. Si estás entrando en una parálisis del sueño, no debes tener miedo. Esa es probablemente una de las peores cosas que puedes hacer. Lo mejor es mantener la calma porque el pánico te conducirá directamente a tener pensamientos negativos. Si notas que comienzas a entrar en pánico debido a la parálisis del sueño, intenta convencerte a ti mismo que no es tan peligroso. Todas las cosas malas que pueden aparecer en la parálisis del sueño son resultado de tus pensamientos, por lo que si aprendes a controlarlos y a relajarte durante la experiencia, las cosas serán mucho mejor. Número 2. No intentes escapar. Tratar de salir de la parálisis del sueño podría provocar pánico. Y como lo dije antes, si comienzas a entrar en pánico, todo se saldrá de control. Si estás en una parálisis del sueño, tienes una oportunidad única. Y eso se debe a que puedes usar esto para ingresar directamente a un sueño lúcido desde la plena conciencia y tener uno de los mejores sueños de tu vida. La parálisis del sueño no es muy común, pero cuando ocurre, puedes usarla para crear acceso a un sueño lúcido. Por otro lado, si te escapas y despiertas perderás esa oportunidad, saldrás de la parálisis del sueño y volverás al mundo real, cuando en lugar, podrías haber tenido un sueño lúcido increíble. Número 3. No permanezcas en la parálisis del sueño por mucho tiempo. Cuanto más tiempo hayas estado en la parálisis del sueño, más te arriesgas a que aparezca algo aterrador. Y aunque puedes controlar la parálisis del sueño y ultimadamente calmarte, sigue siendo un lugar incómodo. Pero como lo dije en el punto anterior, si es posible, deberías de intentar salir de la parálisis del sueño e ingresar en un sueño lúcido en lugar de simplemente salir de él y despertar en el mundo real. Número 4. No pienses en algo aterrador. Cuando estás en una parálisis del sueño, tu mente está en un estado muy interesante. Es como si estuvieras atrapado a medio camino entre el mundo real y el de los sueños. Porque si piensas en algo, probablemente aparecerá. Una de las cosas más comunes que ocurren en la parálisis del sueño son las alucinaciones, y muchas veces, estas alucinaciones se basan en tus emociones y en las cosas en las que estás pensando en esos momentos, tus pensamientos a menudo se convierten en tu realidad. Número 5. No intentes moverte. Obviamente, si intentas mover la mano o algo, no funcionará. Y esto probablemente provocará pánico. Sin embargo, hay una excepción. Una forma común de escapar de la parálisis del sueño es intentar mover los dedos de las manos o de los pies lentamente. Y si haces esto, debes asegurarte de no intentar moverte demasiado rápido o esforzarte demasiado. Si intentas moverte y tienes parálisis del sueño, debe de ser lento. Y recuerda que todo esto toma tiempo y práctica. Y finalmente, número 6. No abras los ojos. Si tienes parálisis del sueño, hagas lo que hagas, no abras los ojos durante la experiencia porque alucinarás mucho. También escucharás sonidos a tu alrededor. Y por muy tentador que sea abrir los ojos y ver qué diablos está pasando, no sugiero hacerlo. Con los ojos cerrados será mucho más fácil desviar tu atención a los pensamientos positivos, haciendo que desaparezca lo que da miedo. Cerrar los ojos también te dará una mejor oportunidad de ir directamente a un sueño lúcido. Si tienes parálisis del sueño y aún deseas abrir los ojos, y estad consciente de lo que puedes llegar a ver. Y ten por seguro que todo lo que veas no es real y nada puede hacerte daño. Eso es todo por hoy. Para muchas personas, la parálisis del sueño puede ser aterradora. Pero si sigues estos pasos en esta lista, reducirás tus posibilidades de tener una mala experiencia. Si alguna vez has tenido parálisis del sueño, asegúrate de dejar un comentario y comparte tus experiencias porque me encantaría leerlas. Si eres nuevo en esto de los sueños lúcidos y quieres adentrarte en ellos, no olvides suscribirte al canal y seguir el contenido que publico. Si hay algún vídeo que desees ver en el canal, deja un comentario con tu sugerencia porque trato de leer los comentarios y siempre estoy tratando de elegir las mejores ideas para poder ayudarlos. Como siempre, gracias por vernos.